dirigentes estudiantiles, la Asociación de Padres y Autoridades Educativas, sostuvieron una reunión la mañana de este miércoles en el Salón de Actos del Distrito Educativo 0705 para tratar el tema de seguridad y otros del Liceo Ercilia Pepín en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, eh, es que va, es, vamos a llevar a cabo un plan de acción en el que con la reunión de hoy tenemos el propósito de que quede conformado un comité de seguimiento, un comité de seguimiento, no solamente el distrito, porque el Ercilia Pepín no es el distrito, el Ercilia Pepín es San Francisco de Macorís. Entonces entre todos debemos buscar una solución a las situaciones que aquí se han ido presentando en los últimos días. Lo veo muy positivo, eh, tengo la, la, la esperanza de que salgan cosas eh, Buenas para el sector Para el centro En sí, tranquilidad para la comunidad Sobre todo Y Netene Su noticiero regional Robinson Polanco